Hoy vamos a hablar sobre los principales retos virales que podemos encontrar en internet. Este tipo de retos son muy perjudiciales para nuestros hijos porque se plantean como algo inocuo, divertido, tipo juego y terminan provocándoles grandes riesgos. En primer lugar vamos a hablar de la ballena azul, que es el más popular y el que más influjo hizo sobre los medios de comunicación masivos. Este empezaba con una serie de pruebas y terminaba invitando al participante a suicidarse. También está Balconing, Vodka en el ojo, bueno, una serie de retos cuya dinámica es siempre la misma, ¿no? invitan al participante a desarrollar una serie de pruebas, grabarlas y subirlas a internet. ¿Por qué nuestros hijos participan en este tipo de retos y por qué los encuentran interesantes? Bueno, hay muchos motivos entre ellos, la inocencia, la ignorancia, muchas veces la temeridad y sobre todo un afán de inclusión, de formar parte de su sociedad, de su entorno social y de su entorno digital no esto les va a llevar a obtener likes a obtener una reputación en su entorno digital a tener eh, más visibilidad y en estos momentos y a determinadas edades es algo a lo que nuestros hijos le dan mucha importancia por eso es muy importante que conozcamos el entorno digital de nuestros hijos que hablemos con ellos del tema y que implementemos planes de ciberseguridad si no te encuentras con las suficientes herramientas para llevar esta tarea difícil, pero apasionante tarea de educar en la era digital, ponemos a tu disposición un montón de recursos a través de nuestra página web gaptain.com, donde estaremos encantados de acompañarte en el camino. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.